Vamos ajustando las cosas antes de entrar, entrar al aire. Qué cosa loca, ¿no? Ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya estamos. Buenos días, amigos y amigas de la hora de Urningham. ¿Cómo dicen que andan ustedes? Hoy es viernes 11 del 11 del 11 Del 2022. Y el 22 es el doble del 11. Hay un... Hay un conjuro matemático y en el día de hoy. viste que están perdón. Yo voy a abrir las redes. Hola, perdón, ¿cómo perdón. están? ¿Ustedes lo conocen? Lucas no Sens. Conoce. Está afeitado? Eh, no. cuando ustedes le piden eh, autógrafo, él le pide, ustedes le, él le firma y ese tipo de cosas. No, no, me han pedido mucho. ¿No? no, me deben tener miedo por la calle, dice no, mirá si hacen alguna pregunta. Producción corta todo. <risa> no, yo... es que grabamos de vuelta. Ay, grabamos <risa> de vuelta, vuelta, traeme a otro, traeme a otro. Ah, uno más famoso. <risa> Viste que están con... Bueno, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la gente querida que nos sigue acá en la hora de Burlingame En este 11 del 11 del 22, sí. Yo estaba viendo que están ahora con esto de los portales, que hoy se abre un portal, que no sé qué portal, y los portales, los portales, los portales. Pero bueno, no sé, yo no soy muy de, de esa línea de pensamiento, así que no me voy a meter con eso. Sí, te puedo decir que hace un calor que a mí ya no me está gustando el calor. Yo no soy muy amante del calor y la, la llegada del verano me pone de mal humor, me dan ganas de pelear. Uh. Uh, qué lindo, porque vos fíjate, yo estaba pensando, dije, ya dos, tres tipos, estás vos, está Federico, Federico, mi hijo mayor, sí. no soporta el calor. Muy bien. Pero no lo soporta, pero que se pone de mal humor, sale a la calle, a andar en bicicleta, pobrecito, ¿no? Las cosas que yo lo obligo a trabajar <risa> que, que, y claro. vuelve con un veneno, se baña, se tira esto, que el otro, que no lo encontré a qué. Este, y agarra, va y la, en la pieza de él se puso un aire acondicionado para ahí, porque no, no banca el calor, pero no banca nada. Mm. Después estás vos y después no sé si Pablo Ambrosetti camina por la misma cornisa sí. del odio calórico. Y Andrea también, Andrea. ¿Ah, sí? Sí, uh, es, es, todavía más, más así como, como fue. Así, ah, tipo sí. De, de odio total al calor. Mm, bueno. Sí, una militancia. Decime, anti -calor. decime eh, sí. el, el calor. ¿De alguna sí. plusvalía? <risa> y esto es un tema caliente, podemos decir. Por eso. Así, ¿no? ¿Hay alguna, hay, hay el, el loco Carlito, cuando loco arrancó Carlito, sí. con la plusvalía, lo que hizo ahí es que hasta la derecha habla de él. Pero todos hablan, todos hablan, estamos hablando de, de, de Marx, ¿no? De Karl Marx. Y todos hablan y todos dicen demasiadas cosas, pero a la vez dicen poco porque ahora va a aparecer en pantalla Hola, porque carnitos. yo me atrevo a decir a título personal, esto por supuesto que es uno de los grandes pensadores ¿no? de, de la historia de la humanidad y que al mismo tiempo es uno de los más eh, si se quiere tergiversados o malentendidos o intencionalmente mal, mal comprendidos ¿no? hay una frase que dice que los que más entienden a Marx eh, eh, son los de derecha justamente pero por qué no porque lo, lo interpreten de forma favorable <risa> sino, sino porque han aprendido de él Para seguir oprimiendo ¿no? Y manteniendo su posición de, de poder Pero, más allá de eso Más allá de eso Es un pensador que, por supuesto Que ha partido aguas en la historia de, de la filosofía En la historia de la política y En la historia de la humanidad Y hoy, ¿no? en, en estos vaivenes ¿no? de, las, de las ideologías que... Están ahí pululando y cada vez ganan más adeptos. ¿no? Marx aparece como el enemigo, ¿no? O todo lo que dicen que es el marxismo aparece como el enemigo. O todo lo que es el socialismo o el comunismo aparece como el enemigo, ¿no? Que es una estrategia, para mí, claramente eh, establecida de, desde el poder. Y a su vez, no es la primera vez que ocurre, ¿no? Es curioso ver que hay personas que parece que descubrieron la, la, esto hoy cuando en realidad la táctica de eh, echarle la culpa no o poner como enemigo a la izquierda, al marxismo, al socialismo, al comunismo y a un montón de cosas que meten en la misma bolsa de gatos ¿no? claro. es algo que empezó hoy y hasta nos sorprende y la verdad que no, uno ve toda la historia del siglo XX todo lo que se conoce como macartismo ¿no? donde siempre el marxismo o las ideas de Marx ¿no? aparecen como... Eh, lo, lo terrorífico ¿no? y entonces, bueno, obviamente que no estamos de acuerdo con para nada con eso, acá con el compañero Marcelo, creo que tampoco estás de acuerdo con eso porque te conozco, y conozco un poco de cómo pensás, pero eh, es importante señalarlo como para empezar a entender y hoy en este programa y tal vez programas siguientes también ¿no? entender un poquito acerca de, de, del, del pensamiento marxista y también como sacarlo de ese lugar de tan simplificado, tan vulgarizado, que, que, que en el que lo, lo tiran, ¿no? pero que obviamente siempre con una intencionalidad política. Porque hay un germen, ¿no? una fuerza, ¿no? un potencial en, en el pensamiento marxista, en el pensamiento revolucionario de Marx, que sigue molestando, sigue alterando, sigue poniendo en cuestión justamente los poderes dominantes. A tal punto que hay una frase que me gusta mucho para, para decir, eh, que es de Jean-Paul Sartre, también un amigo de, de esta casa, podemos decirlo así, ¿no? Un amigo de, de la obra de Burlingame, que dice que el marxismo es la, decía él, ¿no? En los años 60, pero que hay que mantener, mantenerlo ahí, eh, es la filosofía no superada de nuestros tiempos, ¿no? porque las condiciones que engendraron el marxismo como pensamiento todavía se mantienen ahí. Y eso está bueno porque todo el tiempo, en los años 90 y ahora, ¿no? se habla tanto de la superación del marxismo, de que quedó de moda, que quedó atrás, que se demostró que está equivocado. Y eso ya se decía, se decía en los 80, se dijo también en los 50, se dice siempre, pero la realidad es que el marxismo está... no brotando cada vez que hay una situación de opresión cada vez que hay una situación de explotación cada vez que los trabajadores se levantan, bueno, hay algo de marxismo que todavía permanece ahí y como diría también el filósofo Jacques Derrida es ese fantasma que sigue recorriendo ¿no? los, eh, los lugares de nuestra sociedad occidental eh, el marxismo eh, yo eh, no soy marxista pero quería explicar algo es decir, en realidad hay, hay eh, sociedades que ya sabemos que están dominadas por muy pocas familias que tienen todos los privilegios y todo el poder entonces hay sociedades donde el, la parte popular o la parte de la rebeldía no está encaramada por el marxismo pero es tan castigada es tan castigada como si fuera marxista, porque en realidad no es que seas marxista, es que alguien ose tocarle dos pesitos de la cuenta de aquel tipo que tiene tanta plata que puede vivir 100 vidas, él y sus hijos, y quiere que el resto acepte, con total normalidad y tranquilidad, que tiene que tener una vida miserable, que tiene que vivir en unas casuchas que se las hacen así, este, baratas, y todo lo demás. Entonces de donde yo vengo ahí ya lo conocen, el Frente Amplio eh, yo lo vine a hacer entonces estaba acostumbrado a hablar con marxistas estaba acostumbrado a hablar con socialistas estaba acostumbrado a hablar con demócratas cristianos entonces empezás a conocer gente de, este, de la fe cristiana pero con una conciencia social muy fuerte bueno, en Argentina muchos, este, como el padre Angelelli ...como los curas palotinos y demás... Le ...han pagado un alto costo... ...un alto costo... ...entonces lo que quiero decir es que... ...es como si fuera un cuadro de, de fútbol... ...donde vos decís... ...y, sí, lo tenés jugando para vos a Marx... ...lo tenés eh, jugando para vos... ...a los curas del tercer mundo... ...a los socialistas, a los ecologistas... ...a los feministas... ...a todos aquellos que reclaman algo... Eh, ...todos tienen su habilidad... ...como un equipo de fútbol... ...todos dicen algo importante... Entendés, lo que lo que sucede es que, lo hemos dicho acá, la unanimidad en esa diversidad no está bien porque por algo van saliendo este, a través de personas entonces a qué iba, que se ensañan con el marxismo como si fuese el uh, cuco yo he escuchado, miren de chico, una campaña política en Uruguay donde le decían a la gente que se iban a llevar a los niños a Cuba y a Rusia yo creo que alguno de esos niños que hoy tienen mi edad diría: ¿Por qué no me llevaron? Porque habría ido gratis bueno, a las playas del Caribe. Bueno, o no, a es muy, no, es, no es muy diferente a cuando ahora lo asocian y te dicen: Bueno, ah, se van a convertir en Venezuela. ¿no? Claro. O sea, el como siempre, las lo, los argumentos, no, no sé si es la palabra argumentos, pero siempre eh, va por el mismo lado. ¿no? Lo, claro. La, la, la crítica, no o el peligro, no el peligro, la amenaza. Porque es, es esto, ¿no? Siempre está la, la, la amenaza de, del marxismo que viene a romper ¿no? la, la sociedad bien, ¿no? la sociedad establecida, ¿no? los avances de, de, de la civilización. Y es una versión, obviamente, es una visión muy degradada, muy malintencionada y que, sobre todo, pareciera que nunca, nunca leyó, ¿no? O sea, nunca leyó a Marx. Uno encuentra infinidad de personas criticando, hablando pestes de. No lo leyeron, y, y se nota que no lo leyeron porque no no pueden siquiera a ver, eh, explicar la postura del marxismo. Además, o la, perdón, o la, la, la tergiversan completamente, y uno lo encuentra en, en, en políticos digo renombrados, muy conocidos, ¿no? donde siempre eh, hablan de Marx, pero en, dicen cosas que no dijo, plantean cosas que no planteó, pero claro, se la plantean a gente que tampoco lo lee y no lo quiere leer y no lo va a leer porque están sesgados ideológicamente para no leerlo y entonces es como una la autoconfirmación ¿no? de que el enemigo es el marxismo eh, después otro detalle que yo entro con detalle, acá mire él viene y dice vamos a hablar de Carlito perfecto, hablamos de Carlito yo pensaba en la sociedad entonces yo eh, decía, claro, la sociedad sin pruebas vos le decís, los marxistas te van a quitar todo te van a quitar tu casa te van a sacar tu auto y te vas a sacar. Y la gente, sin tener nadie que le diga, tiene una tendencia a creer sí. eso. Y ha pasado en la historia que hubo que convencerlos, incluso algunos judíos durante la Segunda Guerra Mundial que vivían en Nueva York, mirá que hay campos de concentración, mirá que los nazis sí. hacen esto, te vuelven loco matan a la gente, pre este, eh, presionan, eh, crean una unicidad en el Estado, el Estado se vuelve... Te parece, ¿Te parece que será la dictadura nazi-fascista en Argentina? Bueno. Sin embargo, lo que costó convencer a la gente y mostrarle las pruebas y que estuviera abierto. Sin embargo, vos decís Marx y listo, fuiste. Pues es un trabajo de los, de los poderosos que vos me decís, aquel que tiene algo eh, material, decís, bueno, lo puedes entender. Este, es una forma encubierta de proteger sus cosas. Pero aquel que no tiene dónde caerse este muerto, que eh, no quiera escuchar o marxistas o eh, cristianos eh, eh, sociales, socialistas, progresistas, peronistas, eh, anarquistas. De anarquistas, del PT, sí. del MAS no, este, en Bolivia, del Frente Amplio en Chile... Eh, del de frente que lo llevó a Petro o el que eh, acompaña al presidente de México. este, No, a eso hay, te, pa ¿te parece la guerra civil española? Las barbaridades que decían de los republicanos. Las barbaridades que decían de los republicanos y el resto. ¿Te parece que habrán... Que habrán 5.000 eh, cinco mil, cinco mil niños secuestrados durante la guerra civil española. Eso nada más que para abrir las cabezas y decir: y, ¿no? o y sea... plantearte que es como que Marx, vamos a hablar un montón de cosas, pero él en la realidad está allá Está, está colocado en un lugar donde nosotros no tenemos acceso a él porque él no está. Están sus ideas. Exactamente. ¿Entendés? Exactamente. Y en la confrontación de la vida real. ¿Hay un rayecito de la gente en cuanto a qué está dispuesto a aceptar inmediatamente? Un gran, un gran raye, pero... Hay Ahí me callo y sigue el... el... Ahí esos ejemplos, ¿no? Sí, la sí, dictadura. Pero camarada. Perdón, la... sigue sí, camarada. <risa> Toma la palabra del camarada. Claro. El, el, el Soviet 4. Del Soviet 4, y <risa> por De Villaclub. Claro, dice El Soviet de Villaclub, bueno... No, un buen ejemplo, ahí digo, la, la dictadura militar argentina, un buen ejemplo de la persecución no contra el comunismo, contra ideas comunistas, ¿no? Pero antes de la dictadura, AAA, Alianza Anticomunista Argentina, ¿no? También. Y, y no fue la dictadura, era un gobierno democrático. Pero, ¿por qué? O más o menos democrático, porque fue elegido. ¿A qué voy? A aquel enemigo... Años 90, fin de las ideologías. El marxismo ya fue, el comunismo ya fue. 1900, Digo, siempre, ¿no? 1910. 1910. Desastre bueno. armaron ahí. De Entonces, bueno, para que, para que vea la, la, la complejidad de la, la historia y al mismo tiempo, ¿no? lo tergiversada que están ciertas cosas, que están buenas repensar. Profundemos. Vamos, profundicemos vamos. Sobre sí. Carlitos. Vamos un poquito a... a el control. Te paso el control porque la tele nos está... Acá está amenazando. Te está con... amenazando, sí. La tele no está a favor la, de... Lo la, que decimos. la tele quiere cambiarse por un programa donde está el medo y le decimos que no. <ríe> <ríe> bueno, a ver, obviamente para hablar de, de, de Marx hay mucho, muchos lugares para, para ingresar, pero... Yo no soy economista, así que si alguien me agarra por el lado económico, a mí me, me, me puede boletear, no tengo problema, no soy economista. Pero Marx tampoco era solamente economista, ¿no? Eh, era un filósofo, y era un filósofo con todas las letras. Generalmente, cuando se habla de la, la obra de Marx, se suele como dividir o separar de dos momentos. ¿no? El primero, que se dice como el Marx de, de juventud, ¿no? Y que es como el Marx más filosófico eh, y que se apoya justamente en un texto que se llama Manuscritos Económicos Filosóficos, donde da toda una, una fundamentación, si se quiere, de su visión del ser humano, su visión de, de la libertad del trabajo, etc. Y después el Marx, el, como el más comúnmente conocido, el Marx sociólogo o el Marx economista, ¿no? que... Tiene como su máximo esplendor, por decirlo así, en esa obra voluminosa que es el, el capital. ¿no? Que es toda la teoría económica marxista y toda también su crítica al el, el, el modo de producción o el modo de capitalista. ¿no? Esos son como los dos marques que generalmente se, se suelen tener en cuenta y un poco se oponen uno del otro. Y si uno ve la historia de, de, de las Gran cantidad de, de interpretaciones y variantes que hay del marxismo Están los que enfocan más en el primero ¿no? Y los que enfocan más en el segundo Acá, esta distinción lo, lo digo como más para introducción eh, A mí me gusta más enfocar también en el primero Quizás porque tiene, una, tiene esa, esa riqueza filosófica Pero bueno, en cierta manera uno lo, lo puede complementar ¿no? No, no, no es que son opuestos pero tiene que ver con cierto énfasis que dan eh, quizás a, a, la, a la política de un lado, a la historia del otro, etc. Esto como más a, a modo de introducción. ¿Por qué Marx es tan importante en la historia? Eh, ¿Por qué es tan importante en la historia de la filosofía? ¿no? Justamente hablando de la filosofía. ¿no? Marx forma parte a ver, de todo un grupo de pensadores ¿no? que se definen o que son definidos como la famosa izquierda hegeliana. Eh, no hemos hablado mucho, la verdad, no hemos hablado mucho de Hegel. Deberíamos también dedicarle su, pro, su programa especial. Eh, y me van a putear la gente porque va a estar luchando de que Hegel es ¿qué? él. No, no. ese es Engels, perdón. Es es Engels. No. Eh, no sé si lo tenemos a Hegel por ahí. Igual era una mención rápida. ¿no? Es que, lo no, llamé, no, le mandé un WhatsApp. Le mandé un WhatsApp ¿no? un WhatsApp. clavó un visto. Claro, la izquierda hegeliana, que básicamente eran un grupo de pensadores. Alemanes que de alguna manera retomaban a Hegel, retomaban la, la, la forma, la lógica, la forma de pensar de, de Hegel, pero se les dice de izquierda justamente porque lo llevaban ¿no? hacia el lado contrario. ¿Y por qué? Porque para Hegel ¿no? la historia, ¿no? la historia, el desarrollo histórico, el progreso de la humanidad, terminaba ¿no? en justamente la Alemania del siglo eh, del siglo XIX ¿no? o sea que toda la historia llegaba al, al Estado ¿no? al, al Estado sí, a, absolutista alemán del siglo XIX y que de alguna manera era como el cierre de la historia ¿no? tenían esa visión de, del progreso de la historia hasta el punto máximo que era justamente su momento histórico o sea que Hegel de alguna manera clausuraba el, el desarrollo de la historia él pensaba que la sociedad funcionaba a través de antagonismos ¿no? lo que se llama dialéctica, ¿no? La, la sociedad avanzaba a través de la lucha de sus opuestos, ¿no? Del conflicto entre los opuestos y su superación, pero que en su momento histórico, cuando él justamente cuando él justamente escribe, eh, perdón, dije siglo XIX, siglo XVIII, perdón, no me quiero equivocar, eh, justamente cuando él escribe, él de alguna manera teoriza, ¿no? justifica filosófica, histórica y políticamente, ...el Estado alemán. ¿no? Y eso clausuraba la historia. Como que todo lo que venía, iba a venir después... ...iba a ser... ...bueno... ...lo mismo. ¿no? Lo mismo pero peor. no O... No, ...no agregaba nada. ¿Y qué pasa con la izquierda hegeliana? Bueno... Los, ...la izquierda hegeliana... ...son filósofos que justamente... ...critican a Hegel... ...utilizando un poco sus, sus propias herramientas. ¿no? Porque... Cuando Hegel creía que la sociedad finalizaba ¿no? o se resolvía en el Estado como aquel, a ver, aquel entidad superior que mmm, administraba y equilibraba las diferencias de clase, ¿no? la izquierda hegeliana va a decir que Hegel estuvo deteniendo la historia en el lugar equivocado, ¿no? porque la historia no terminaba en el Estado sino que la historia continúa. ¿Y por qué? Porque justamente lo que hay dentro del Estado es un antagonismo que todavía no está resuelto. Claro. Ese antagonismo es básicamente la, la famosa lucha de clases sociales. ¿no? El marxismo lo que plantea es que de alguna manera la historia, toda la historia de la humanidad puede definirse en torno a la lucha de clases sociales sea en la antigüedad, sea el amo y el esclavo, sea en el feudalismo entre el señor feudal y el campesino, el vasallo, sea en la sociedad burguesa entre el, el burgués, el propietario, el dueño de los medios de producción y el proletario, el, el obrero, ¿no? toda la historia se trata justamente, va desarrollando este antagonismo de clases. Pero ese antagonismo de clases que en, para Hegel, ¿no? Que, quedaba de alguna manera detenido en la presencia del Estado, que lo que hacía era como a, a administrar o equilibrar esa diferencia ¿no? en torno a, a lo colectivo, en cambio para el, el marxismo continúa. Porque para el marxismo, desde, la clase, digamos, desde el desarrollo de la clase burguesa, van a ser justamente ese antagonista que lo que va a hacer es terminar ¿no? con esa historia de lucha de clases que ellos consideran la prehistoria de la humanidad para romper con la desigualdad, para romper con esa relación eh, de explotación de violencia y así alcanzar la sociedad sin clases. No sé si me estoy explicando, explicando sí. bien, más o menos bien, ¿no? Sí. ¿Cómo? Una manera de, de introducirnos a, Vamos bien, vamos, vamos como bien. A esa, idea, a esa idea general. Yo lo, lo observo, ahora voy a hablar con, con los inspectores y que me digan... Bueno, bueno, a ver. bueno. <risa> Digamos, eh, ese es como un poco ese, ese, ese planteo general que hace, ¿no? En el marxismo hay una visión de, de la historia, un, podemos decir un progreso de la historia, desde las sociedades primitivas hasta el, el modo de, de producción... Capitalista, pero la humanidad no se detiene en el capitalismo, sino que dentro del capitalismo surge justamente ese antagonista que va a romper con la sociedad capitalista y va a poder llevar a la humanidad hacia un estado de, de evolución o un estado de superación, que es justamente la famosa sociedad sin clases que podemos llamar el, el, el comunismo. ¿no? ¿Qué pasa? No? Para llegar a todo este punto todo este punto, todo este desarrollo ¿no? una de las claves de, del pensamiento de, de Marx ¿no? es, y sobre todo el primer Marx, es que la historia no es que avanza sola y automática, sino que los que llevan adelante la historia, los que crean la historia bueno, son los hombres son los seres humanos y el marxismo rompe con una creencia o una forma de, de ver la realidad, ¿no? que tendía a pensar que justamente los sujetos históricos, el, si se quiere el pueblo, la masa, la plebe, no, no tenían importancia en la historia. Porque eh, normalmente se creía que la historia era la, la, el avance de la razón, como diría Hegel, ¿no? el progreso de la racionalidad, el, el, la evolución del espíritu, pero siempre permaneciendo como en ese punto de vista abstracto, pero nunca, nunca focalizando en las verdaderas condiciones materiales de la existencia de los, de, de los individuos. Claro. Y lo que hace justamente el marxismo es invertir esa mirada, porque siempre la, la política se pensó como, o la historia de la humanidad se pensó como la historia de los sistemas políticos, ¿no? la historia de los gobiernos, de los regímenes de gobierno, ...que la monarquía, que la aristocracia... ...que el Estado, que el Estado absolutista... ...que el Estado parlamentario... ...que bla bla bla bla bla... ...pero lo que denuncia Marx... ...es que todos esos regímenes políticos... ...en realidad lo que hacen es... ...encubrir o tapar... ...algo que está en la base de la sociedad... ...que es lo más importante... ...el fundamento de todo... ...que es el modo en que los... seres humanos, que los individuos... ...que las personas, que los grupos se organizan materialmente para producir su vida. El marxismo no. ve que toda la, la historia que se nos ha contado hasta ese momento ¿no? es una falacia, es una historia aparente. Nos han vendido que la historia va por ese lado y se han olvidado justamente de las condiciones concretas de la historia. Por eso, por eso el, el marxismo se, le, se lo conoce como materialismo histórico o materialismo dialéctico. Porque es un materialismo, porque justamente considera que lo que define a los seres humanos no son las ideas, no es la razón, tampoco es su religión, no es su creencia, sino el modo en que vive, ¿no? reproduce su vida y trabaja materialmente. Entonces dan vuelta a la historia, porque todo el resto de, de los pensadores de la humanidad se habían limitado a ver la historia ¿no? Así, de forma elevada... en ojos de, de sistemas políticos... y se habían olvidado del hombre común... se habían olvidado del hombre de carne y hueso... se habían olvidado del sufrimiento de las personas... de su trabajo, de su miseria, ¿no? de su explotación... y por eso, por eso Marx le echa hasta la culpa a los filósofos... porque los filósofos habían pensado toda la historia otra vez en, enalteciendo las ideas políticas y se habían olvidado de lo que pasaba debajo de la historia. Que eso es lo que viene a, levant, a, a rescatar el marxismo, ¿no? Lo que sería la verdadera historia, la historia subterránea, pero que es la, la, historia, la, la historia de la gente, por, por decirlo así. no claro. Entonces hay una frase muy famosa... Eh, la historia de... o la actualidad, es decir, cómo vive hoy... ¿Cómo vivió? Sí, ¿Cómo sí. vive? Y si sigue así, ¿cómo va a vivir? Exactamente, exactamente, sí. Claro, sí, por supuesto. La, la historia incluye la actualidad, porque sí. también, digo, si por eso no está superado el marxismo, porque eh, o también seguimos discutiendo, eh, podemos decir así, diferentes partidos políticos, pero no discutimos el modo de vida que estamos llevando, ¿no? Como claro. eh, Cómo nos relacionamos materialmente, cuáles son las fuerzas productivas, cuáles son las clases sociales y todo eso que termina siempre como quedando aparte del debate, bueno, por una cuestión intencional, lógicamente. Claro. Pero entonces la crítica, y ahora te, te paso la, la, la palabra, eh, si querés, si no sigo, eh, la crítica que muy famosa que hace Marx a eh, los filósofos anteriores de él, no, en las en un texto que se llama Las tesis sobre Feuerbach, que era también otro joven, de, o joven hegeliano, otro de la izquierda hegeliana, en realidad, no, es que los filósofos... ¿no? se habían limitado a interpretar o a pensar el mundo, pero de lo que se trata es transformarlo. La filosofía no es simplemente un ejercicio teórico o una comprensión de la realidad, sino que la misión de la filosofía es transformar esa realidad justamente para permitir el desarrollo de las capacidades humanas. Y la transformación de esa realidad, que la filosofía se olvidó porque la filosofía se había dedicado a pensar en, en ideas abstractas, ¿no? la transformación de esa realidad implica justamente volver a las bases de la sociedad y volver a las bases materiales. Donde lo que hay son seres humanos que trabajan, que producen, que fabrican, que crean los medios para su subsistencia. Y que de acuerdo al modo en que los seres humanos se organizan para sobrevivir, ...para reproducir su existencia... ...entablan relaciones sociales... ...que son las que van a determinar... ...justamente la forma en la que viven... ...porque también otra frase muy, muy famosa... ...y está bueno tener las frases así... Por, ...como para puntualizar... ¿no? ...es que justamente para el enfoque materialista... ¿no? ...Marx plantea que no es... ...la conciencia... ...lo que determina... ...a nuestro ser social sino que es nuestro ser social el que determina la conciencia. Es decir, no somos lo que pensamos que somos, por decirlo así, sino que en realidad somos lo que hacemos, la moda, la, la, la, la moda, la, el modo en que vivimos, en que bueno, trabajamos, la moda, tiene la algo moda que también, ver. La, la forma en que producimos y no lo que pensamos que hacemos, sino lo que realmente hacemos. Digo, eh, no es que nuestra conciencia eh, está fuera de lo material, no. Nuestra conciencia está creada por lo material. Está formada por todas esas relaciones económicas que, en, en las cuales estamos inmersos. No es que nuestras ideas flotan en el aire abstracto, todo muy lindo, ¿no? y nuestra conciencia no está arraigada en el mundo. Al revés, nuestra conciencia está en el mundo y se forma en el mundo, y pensamos lo que pensamos, porque nacemos en una determinada sociedad, nacemos en un determinado sistema de producción y porque nacemos dentro de una clase. Que no significa que eso nos fije eh, eternamente en una, en una clase o en una forma de pensamiento, pero sí que nuestro, nuestra forma de pensar está justamente formada por eso. ¿no? Y no es que pensamos o somos libres de pensar lo que queramos, sino que justamente pensamos de la forma en la cual hemos sido eh, formados. ¿no? Hemos sido condicionados, criados, producidos. Y entonces la conciencia no anda libre por ahí pensando en abstracto y siendo independiente y neutra y elevándose hacia lo supremo, sino que nuestra conciencia está arraigada en el, en el barro de la historia. Y lo que hace el marxismo es justamente dar vuelta a los ojos y volver al barro de la historia, ¿no? siguiendo también el, el, el, el título del libro de José Pablo Feinman, ¿no? Filosofía y el barro de la historia. Porque al marxismo no le, no le importan las ideas por fuera de la historia. No, les importa ver cómo las ideas son producidas por la historia, son producidas por las sociedades, y qué hay detrás ¿no? de esas ideas dominantes. Eh, por ahí la, la, el programa que viene lo, lo vamos a seguir focalizando. Pero hay un espíritu ahí, hay, por, y, y por eso el espíritu del marxismo todavía está claramente vivo, porque lo que hace el, el marxismo es Volver siempre al suelo En donde estamos parados ¿no? no importa el relato No importa el discurso que se esté dando Sino la pregunta por eh, Bueno, ¿cómo trabajás? No? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué beneficio tenés? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vivís tu vida? ¿Cómo producís los medios materiales para existir? Eh, ¿Cómo viven las personas? Digo, el marxismo vuelve a eso Apunta a eso Y apunta justamente a superar ¿no? Esas desigualdades, esas violencias, esas injusticias que ellos lo consideran como parte de la división de clases. Pero siempre el, el eje está ahí. Entonces el marxismo supone toda una gran inversión del modo en que la filosofía pensaba, del modo en que la humanidad se pensaba, ¿no? justamente para volver a ese barro de la historia, ese barro de la historia donde está, está lleno de sangre y está lleno de cadáveres, que muchos buscan justificar en nombre de ideales, de libertad, de, de razón, de cultura superior y toda esa parafernalia, pero que en el fondo lo que cubre son esas relaciones de poder y de dominación que se producen en el ámbito material. Por eso, por eso también, sigue siendo tan eh, vilipendiado y tan amenazado el marxismo. Porque a veces no se trata, porque esa gente quizás ni siquiera leyó Marx, ¿no?, pero lo que asusta lo que le asusta es ese enfoque esa cuestión de volver ¿no? a, des, a desnaturalizar digo, la sociedad en la que vivimos y ver qué relaciones de poder y de dominación y de explotación están por detrás de cada cosa ¿no? que, que ocurre Marx es conocido también eh, como uno de los grandes filósofos de la sospecha porque donde otros filósofos ¿no? creían que estaba ¿no? la, la, la evolución de la humanidad, piensen en, piensen en Marx, piensen en, en Alemania, en los avances tecnológicos, en la revolución industrial, ¿no? eh, donde se muestra todo el avance de la técnica humana y de la tecnología ¿no? sí. y, y de lo material, pero la sospecha viene por la pregunta de bueno, qué hay detrás ¿no? De esos avances que hay detrás de esa tecnología, qué pasa con el ser humano por debajo de todas esas capas de supuesto progreso. Entonces, el pensamiento de Marx provoca porque va al fondo de la cuestión. Viste que a vos te gusta ir al hueso, bueno, y el marxismo busca ir al hueso, claro. busca ir justamente ahí en donde, en donde se producen las cosas, qué es lo que está pasando ahí. ¿Qué pasa con la explotación? ¿Qué pasa con la famosa plusvalía? Bueno, son todos conceptos que, que vamos a estar hablando. Pero como, como primer acercamiento, que es mucha información, no, igual eh, tiene que ver con recuperar estos ojos, no, eh, estos ojos de, de, del marxismo con los que ve el mundo. Esto de romper, si se quiere, no, con el quietismo, con la pasividad, con la historia pensada como bueno, sí, un relato ¿no? y ver que la historia la hacen los hombres y ver que el mundo tiene que ver con una transformación ¿no? y que detrás de esa transformación, bueno, lo que hay son trabajadores explotación, violencia relaciones de poder relaciones de dominación y que eso forma parte de toda la historia de la humanidad y que también está ahí y que se oculte y que se tapa porque justamente le sirve a los poderosos ¿no? no profundizar en el hueso de la cuestión y ver qué es lo que sucede en el barro de la historia y ver qué es lo que sucede en el barro de la historia estaba pensando mientras él hablaba, él lo estaba escuchando atentamente y yo decía mi resumen es el siguiente, que inclusive uno se da cuenta de que evidentemente el marxismo dio el, el, el puntapié inicial, ¿de qué? Dice, los filósofos dedicaban a mirar para arriba, ¿no? Tenía como larga vistas, mirando al cielo, por poner un lugar de los ideales. Sí, y hablando, y hablando, y hablando. Y De repente Marx agarra y hace esto, y mira para abajo, y para abajo, justo en la Alemania, de su tiempo, así como había todo una, un desarrollo tecnológico, eh, se veía a los niños todos, todos sucios que, y a la gente que trabajaba 12, 14 o vivían ahí adentro que uh -huh. vivían en forma miserable que había una represión que la gente no aceptaba el poder de, de la monarquía este, o, o ese sistema eh, personalista que tenían y entonces esta es la realidad ¿y dónde vivían? y vivían hacinados como viven no en Alemania pero en otros, en otros países. Entonces, este, y lo mismo, yo decía, claro, lo mismo ha pasado este, en algunas religiones, ¿no? Donde decía, ah, miren allá, ¿sabes? que este, solamente piensan en una, en una cuestión purista de lo que dice, y de repente aparecen, como le ha sucedido al cristianismo. Eh, a la iglesia católica, mejor dicho, en Sudamérica, con este, los curas del tercer mundo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Miran para abajo y entonces ven a los pobres en Brasil, en, la, en, la, en las favelas, y a los pobres de Argentina, migrando del interior porque directamente no tienen nada para hacer, a vivir hacinados, a vivir horriblemente en una injusticia... Y entonces ellos, todos esos curas, empiezan, es decir, porque es decir, están tomando de Marx eso, de mirar sí, sí, para sí, abajo, claramente. de mirar para abajo. Segundo, sobre el tema de la cuestión de, la, de, las, de las clases sociales, yo digo que no es, no es definitorio nada, nada, porque hay algo importante que él dijo. Lo importante no es lo que vos pienses sobre vos mismo, sino lo que haces. Porque de repente puede ser una persona que tenga eh, todos los medios y hace cosas a favor de lo demás. Obviamente, no, sí. no. Y tiene dos estilos, ¿no? Hay el, el, el primer estilo es te da lo que se le cae de bolsillo, sí. ¿no? Las monedas que se le caen del bolsillo y el otro que dice no, acá hay que colaborar, hay que ayudar porque no se lo banca, no se banca la injusticia. Y también puedes encontrarte con aquel con aquella persona Que vive en una condición de, de inanición Que no tiene para comer, que no tiene donde vivir Que no tiene nada Y tiene una conducta como si fuera rico Es decir, despreciando pues a sus pares sí. Es decir, eh, eh, haciendo una negación de su situación de vida Donde no tienen agua, donde no tienen cloaca Donde no tienen casa, donde no tienen trabajo Y si lo tienen, dos pesos con cincuenta Palo y a la bolsa entonces, claro que hay cosas y que lo van a odiar, porque yo decía, mientras eh, de la mano del marxismo, con el marxismo, o con las distintas religiones, porque cada religión tiene su lado social, sí. y también aquellas personas que no tienen ni religión ni ideología, es decir, está la conciencia humana, también que es muy fuerte, entonces vos decís, uno dicen, eh, y porque la gente no tiene trabajo, del otro lado de la derecha te dicen, son todos unos vagos que se jodan, que se jodan quiere decir que nadie los asista, que nadie los respalde que los dejen ahí como si fuera un animal, que lo pisas en la ruta y que lo corres para la banquina ¿no sí. es cierto? entonces la cuestión es para, para ir cerrando es decir, vos qué preferís yo te digo por vos, porque de repente somos de la misma generación y ya tenemos nuestra maña pero para los más jóvenes vos qué preferís, que miren para arriba sí? Mientras por abajo pasan cosas, o que enfoquen para abajo. Yo preferiría que enfoquen, para, eh, que enfoquen para abajo, que miren para abajo, que vean lo que pasa. Es decir, que se sientan parte de un todo, que se den cuenta que mirando para abajo ves un montón de gente diferente, un montón de creencias diferentes, un montón de formas de vivir, de ser explotado diferente y un montón de, de, de formas de vivir, de ser privilegiado también diferente. Eh, por mi lado, yo eh, aquí paro y le entrego el cierre, como siempre, a Lucas Senz, que es un gusto para mí mm. escucharlo y sé que para ustedes también. Bueno, gracias Marcelo por las bellas palabras. Eh, lo mismo digo, siempre es un gusto. Son cinco, compartir pesos, ahí. Son cinco pesos. Bueno, es po muy barato, muy barato. Eh, bien, vamos a seguir, vamos a seguir el programa que, que viene, a, vamos a ahondar un poquito más en, en, en los conceptos básicos de, de, del marxismo para entender las sociedades. Pero me, me gustaba esto de que nos quedemos con esta idea, ¿no? De, de invertir la mirada, ¿no? No está el ejemplo de mirás para arriba o mirás lo que pasa debajo. Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las discusiones de idea y nos olvidamos de cómo vivimos y de cómo viven las personas. Y la clave de todo posible cambio, de toda posible transformar, es transformar el modo en el que vivimos. No solamente lo que pensamos hacia afuera, ¿no? O no solamente nuestra percepción de las cosas, nuestras ideas. No, volver a recuperar justamente esa dimensión esa histórica, antropológica del ser humano, en la cual produce y crea su vida, que es el trabajo, ¿no? Y vamos a hablar del trabajo la, la, próxima, la próxima semana. Porque es el trabajo donde... Nosotros desarrollamos nuestro hacer y nuestra forma de ser y nuestra vida y, y no lo que pensamos. Lo que pensamos siempre viene atado a eso, pero no es superior. Y eso es lo que rompe con lo que decía la, la gran historia de la filosofía, que siempre estaba pensando en las ideas y poco en las condiciones materiales de vida. Así que bueno, yo sé que es medio no sé si es medio bajón o medio positivo es decir, no. bueno, recuperemos, miremos las condiciones materiales okay. en las que vivimos, porque por ahí alguno dice, busqué bajón, me la fumo todos los días, pero quizás quizás uno se la fume pero no las comprenda y creo que el gran esfuerzo del marxismo es eh, empezar a preguntarnos, bueno, ¿por qué vivimos de esta manera? Co y esa pregunta que siempre tenemos ahí es, ¿cómo queremos vivir? ¿por qué no podemos vivir de una manera mejor? bueno, eso es lo que se está preguntando él, y eso es lo que justamente le vamos a autorizar Toda esa búsqueda y toda esa lucha política que es lo que plantea el marxismo y otros pensamientos de izquierda. ¿no? Repensar cómo queremos vivir y proyectar una mejor forma de vida. Me parece que eso está bueno como para... Que usted se quede pensando en la casa, claro. en su casa o en su trabajo o en su... Donde quiera. Bueno, ¿por qué vivo así? Eso es lo que se preguntaba él también. Y eso es lo que muchos no quieren que te preguntes. Así que, por mi parte... Me despido de ustedes, dejo la pregunta ahí y la semana que viene volvemos. Vamos a retomar el tema y a seguir con más Filosofía en Construcción. Seguiremos entonces la semana que viene con Filosofía en Construcción. Un gusto, Lucas. Un gusto, Marcelito. Hasta luego, vamos.